Bueno, pues en otro caso, el pago de tus impuestos, ¿no? Que fueron 54 pesos de impuestos sobre la renta, que están acá, de, acá arriba. Y bueno, pues el cálculo del IVA, que es el IVA trasladado, menos el IVA retenido que te hayan eh, realizado, que aquí está en los FDIs emitidos, como lo pueden ver, son estos 1,066 pesos. Y bueno, pues te estará dando en el cálculo del IVA, Menos el IVA acreditable, que esto viene también de mis FDI recibidos, que están de este lado, ¿no? Aquí están mis FDI recibidos. Y bueno, pues te estará dando 41.43 pesos, en ejemplo. Ahora bien, algo que le importa o que sí le tienes que mencionar al contribuyente. Del total de pago de tus impuestos en comparación con tus ingresos, ¿cuánto representa? Es decir, si checan aquí en comparación de lo que él recibió de sus ingresos, únicamente le representa el punto 44%, ¿Dónde están sus FDIs emitidos, estamos arrastrando que en su cuenta bancaria le cayeron 22048 pesos, ¿no? Del negocio. De eso solamente está pagando 96.23, tiene una tasa efectiva de punto 44 de todo el universo que pagó. Realmente es muy, muy bajo. Si aquí tal vez le hubiese salido, no sé, 2500 pesos, pues cambia la fórmula, ¿no? Estamos hablando de impuesto un tanto más, más este, pues más gravoso. Pero le soy sincero, eh, en Recico realmente el impuesto pues es una tasa muy baja. Lo que intenta en este tenor de, de ideas la autoridad es págame, que me paguen todos aunque sea poquito, ¿no? Pero que sean todos, ¿no? En, en este sentido de la regla. Y bueno, pues es lo que ha tratado de buscar y el impuesto en muchos de los casos se ha minimizado. Ahora, ojo, si ustedes se fijan, acá abajo les puse ingresos, ¿no? Lo que realmente llegó a mi estado de cuenta. Perfecto, ahí vamos bien. Y luego le puse gastos no fiscales. De aquellos gastos que no puedes comprobarle al fisco porque son los 50 pesos, los 200 pesos para el de la basura, porque son gastos menores que no facturas, ¿no? Porque no puedes comprobar eso, bueno, pues yo lo pondría como gastos no fiscales. Y los gastos fiscales que tal vez puedan ser todas estas facturas que tú tienes emitidas, aquí jalé los que están en recibidas, ¿no? Dice aquí recibido los 23 mil con todo y iba lo jalé. ¿Por qué? Porque fue al final lo que yo desembolsé de mi estado de cuenta. Y como pueden ver, hay una utilidad real o pérdida. A diferencia de la actividad empresarial, en el reciclo, si vas a salir a pagar en independencia, si eh, tienes una pérdida. Por ejemplo, aquí era algo que decía Martín, pero ¿cómo se financió esos gastos fiscales? ¿no? Que me estás apareciendo 23,762. Bueno, pongamos aquí tarjeta de crédito, ¿no? Vámonos. Ahí puso la tarjeta de crédito y resulta ser que él tiene una pérdida de 11.714, es decir, debe este dinero. Es importante analizar el negocio porque si no te está dando una utilidad, yo te diría, pues, ¿para qué estás trabajando, no? Al final, estás pagando el impuesto. Al final... En independencia, si tienes utilidad o no la tienes, vas a terminar pagando un impuesto. ¿Por qué? Porque como vimos acá, lo que graba es eh, realmente los ingresos cobrados del mes. Los ingresos cobrados del mes por la tasa impositiva y punto se acabó. Menos aquellas retenciones que puedas llegar a tener. Si te equivocaste en emitir tu comprobante fiscal, pues ya te fregaste porque te va a acumular. Ahora lo que decía Martín, en el próximo mes pues me cayó el ingreso, ¿no? En, en verdad me lo pagaron en el otro, sí, pero para la autoridad ya está grabado en el momento en que tú expediste con forma PUE. Tengan mucho cuidado en expedir este tipo de comprobantes y eso... Eh, puede ser que haya un mal control interno, ¿no? Eh, mencionándole obviamente, a nuestros clientes, que, bueno, se expide el comprobante en PUE siempre y cuando se ha pagado antes, ¿no? O en ese preciso momento. Si no fuera así, bueno, pues se le tengo que expedir de forma PPD y después su complemento de pago. No está peleado el hecho de emitir un CFDI P con PPD, ¿no? El día 1 y ese mismo día en la tarde te lo pagan. Pues ese mismo día, en la tarde, le emite su complemento de pagos y listo. Recuerda que siempre tendrás que verificar con tus estados de cuenta, ya sea tus eh, facturas en PUE o ya sea tus complementos de pago. Entonces, eh, aquí nada más quería hacerle referencia, recordarles que el hecho de que, eh, pues, ustedes tengan una pérdida, de todas formas siguen pagando impuestos. Y en el caso del IVA, recordarles que el IVA no les pertenece, es un impuesto indirecto, simplemente se traslada, se pasa de bolsa en bolsa. Y por consecuencia, no debería ni tan siquiera el empresario pensar que eso que le trasladaron, pues es suyo, ¿no? Que lamentablemente siempre, eh, o regularmente siempre pasa que el empresario puede llegar a pensar que el IVA es suyo. Entonces, mediante esta, esta breve eh, digamos, hoja de Excel, ¿no? Donde aquí le puedes mover, no sé si tuviéramos ingresos, eh, voy a repetirlos en todos, ¿no? De servicios de actividad profesional, bueno, pues te estaría calculando el, en automático cuánto eh, estarías pagando en ese momento todo el año, ¿no? Los 4.414 pesos. Entonces, ustedes pueden hacer también una proyección en, en, en el durante el año. Si así lo quisieran. Ahora les voy a compartir, déjenme un momento, la página del SAT. Les quito aquí mi, eh, lo que les puse. No sé si tengan alguna pregunta, por favor, es el momento para realizarla. Eh, déjenme, les pongo aquí la página del SAT. Vamos a entrar al SAT. Eh, les voy a poner en la pantalla en este momento. Bueno, aquí estamos en la página del SAT, donde se presenta esta declaración. Bueno, pues bien, ya sabemos que nos vamos a declaraciones siempre en personas, ¿no? Le damos en personas, nos vamos a declaraciones, le damos en ver más y aquí van a, vamos a presentar, bueno, pues todas las declaraciones de las personas físicas. Aquí vienen, ¿no? En su caso, cuál fuera la que les corresponde. Aquí vamos a ver que ya dice régimen simplificado de confianza. Al momento de darle clic... Bueno, pues nos dice, presenta tu declaración de pagos mensuales y definitivos del régimen simplificado de confianza. Al momento de darle clic, bueno, pues nos va a permitir, obviamente, el acceso siempre y cuando eh, tengamos RFC y contraseña. ¿Qué nos dice? Bueno, las personas físicas dicen que tienen que, a más tardar el 17 del mes siguiente, presentar su declaración. Ahora bien, nos da uno a dos días hábiles dependiendo de tu RFC nos permite tener inclusive hasta cinco días hábiles después del 17. Y si el 17 llegara, eh, en su caso, a en un momento no hábil o en un día no hábil, se pasa al siguiente, ¿ok? Creo que con eso no hay, no hay, ningún, momento, no hay ningún tema. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la realicen. Al momento de darle iniciar, bueno, pues obviamente nos va a permitir entrar al portal del SAT y ponerle tu RFC de la persona, nada más déjenme voy a mi otra máquina porque no recuerdo cuál es el RFC de la persona que tengo en reciclo porque si no le pones a la persona que en reciclo, te va a votar hacia el otro régimen, adelante mi estimado este, eh, Martín oye Antonio, yo, yo tengo un problema con un cliente que desgraciadamente fue en abril este, cómo se llama a veces el sistema no está jalando los gastos, entonces si no está jalando los gastos Claro la, claro, la base la base, este, para puestos me sale muy alta. Ya lo chequé con el SAT y con la Prodecon, me dijeron que le iban a contestar, pero a Mitra yo ya estoy atorado con los demás pagos. ¿a ¿Qué podría hacer? Ok, vamos, vamos a entrar a la plataforma y vamos a ir viendo si podemos hacer algo para disminuir. En el caso de los que no te tiene precargados. ¿Vale? Déjame entrar. Perfecto. Bueno, voy a ir explicando y ahí vamos hablando, mi estimado Martín, si okay. podríamos hacer algo o si ya no me permite, ¿vale? Aquí, como pueden ver, bueno, pues te aparece el nombre, el RFC de la persona, la versión del programa y, bueno, pues ya en esta nueva modalidad, en este nuevo color que utiliza la actual administración, el linda que les ha parecido como muy atractivo, ¿no?, para muchas cosas. Al momento de darle presentar declaración... Bueno, pues nos va a arrojar, eh, voy a echar a la basura esta, ¿no? Le estaba eh, realizando por ahí alguien, la he hecho a la basura. Al momento de entrar, te va a aparecer el ejercicio, no te permite ningún otro ejercicio, porque el régimen simplificado de confianza surgió en el 2022. La periodicidad, en este caso, pues es obviamente de forma mensual. Sigo ignorando el por qué te permite... Eh, en su caso, lo, las otro, los otros este, llenados. Sin embargo, no creo que te deje avanzar. La verdad, nunca lo he intentado. Ahorita, ahorita lo ponemos y vemos qué pasa. En el caso del periodo, bueno, pues el periodo que vas a declarar, vamos a imaginar que en mi caso es junio. ¿Tipo de declaración? Bueno, pues sí es normal o una por corrección fiscal. Y en automático, cuando tú le pongas te va a habilitar lo que para el sistema estás eh, en tu constancia de situación fiscal, pues, habilitar, ¿no? Esta persona del régimen simplificado de confianza tiene que enterar ICR y tiene que enterar IVA. Aquí, como pueden ver, dice IVA simplificado de confianza. El IVA simplificado de confianza no existe. No sé por qué utilizaron esa palabra. El IVA es IVA, ¿no? Para una persona moral o para una persona física, pues es, es IVA. No te permite, en su caso, en su caso te permite, perdón, llenar, eh, si quisieras tú eh, poder eh, presentar otras cosas. Por ahí se está metiendo un audio, no sé de quién sea. Ya, Martín, no te preocupes. Eh, bueno, si, si, si hay alguna pregunta, por favor, con todo gusto, ¿eh? Bien, puedes habilitarlo o deshabilitarlo. En este caso nada más voy a presentar IVA simplificado de confianza. Ella no tiene empleados, no hay por qué presentar impuestos sobre la renta de retenciones. Recordarles que quien presenta retenciones es porque tienes un empleado, ¿no? Tienes un empleado o en su caso pagaste como asimilado a alguien. Aquí nos da las dos opciones, ya sea ICR por eh, eh, salarios o ICR por retenciones por asimilado que para cuestiones semánticas es lo mismo, o sea, para cuestión de, de, de, de la forma en que se le remuneró a esta persona prácticamente es lo mismo, ¿no? Simplemente recordemos que en el artículo 94 nos dice los que se asimilen a, ¿no? Entonces le podemos dar un tratamiento, por ejemplo, a los directivos, por ejemplo, a las sociedades cooperativas, a las sociedades civiles, y podemos este, eh, emitir estos... Eh, Retenciones por asimilado a salario. Sería muy extraño que tuviese el régimen simplificado de confianza una retención por ese concepto. Sin embargo, ahí está. Y en su caso, bueno, pues el ICR por retenciones por salarios, ¿no? Aquí te lo permite. Aquí podemos consultar, en su caso, declaraciones pasadas al momento de darle, ¿no? O declaraciones pagadas. Y acá, fíjense que nunca le he dado en el caso de una persona, eh, régimen simplificado de confianza. Ahorita le voy a dar clic a ver qué pasa. En estricta teoría no me debería dejar salir a ningún lado porque ella es reciclo, entonces no debería de emigrar. De Pero ahorita le vamos a dar clic. Bien, al momento de darle siguiente, bueno, pues va a decir, vas a estar declarando estas dos obligaciones, ¿no? Y bien, pues nos abre, nos abre, el portal es un poco tardado, recordemos que... Eh, Digo, nos desesperamos de repente con la plataforma del SAT, pero seamos coherentes. No sé si recordarán cuando llegó el Internet pues, a este país y te tenías que conectar a través de un cable del modem, Quitabas el teléfono, ¿no? Porque o tenías teléfono o tenías Internet. Te conectabas y darle clic eh, en ese entonces algo que era Hotmail, ¿no? Una cuenta de Hotmail, que fueron de las primeras, de Yahoo, que fueron de las primeras que existieron. Tardaba muchísimo tiempo, inclusive descargar una imagen, o recordarán ustedes cuando eh, llegó esto de bajar, eh, además de bajar virus, bajar música a través de un programa que se llamaba Ares. No sé si lo recuerden, ¿no? Podías darle clic y bajabas, bajabas algunas canciones del momento, pero con un sinfín de virus, ¿no? y estos quemadores de CDs, ¿no? Ya cuando tenías un CD y habías dejado el disco de tres y media, o más atrás, el de 5, un cuarto, que era una cosota, y la metías e iniciabas en MC2, y aquellos que, que tuvieron la oportunidad de trabajar en Lotus, no, que fue un programa de los primeros contables, que te permitía únicamente meter ciertas eh, características eh, numéricas, alfanuméricas, ¿no? Este, fue todo un rollo. Entonces, les soy sincero, hoy la tecnología sí se ha... Ha funcionado muy bien, sin embargo, también son un sinfín de personas las que se conectan a esta plataforma. Lo mismo le pasa a la DIAN en Colombia, lo mismo le pasa a la SUNAT en Perú, y pues no, no somos la excepción en México en el caso del SAT, ¿no? Entonces, se tarda un poco, ya cuando te carga, bueno, pues al momento de darle clic, como ustedes pueden ver, ya te va a dar los ingresos cobrados del mes de forma automática. ¿Por qué te los está dando de forma automática? Todos aquellos que hayas emitido en PUE te van a aparecer de forma automática aquí. Te dice, en junio emitiste el número de facturas 1, subtotal, y aquí ya te aparece, pues obviamente, el, eh, en este caso, el subtotal de este de este, eh, de este, CFD. Recordarles que ingresos adicionales, lo que ayer decía Concepción, Ah, pues fíjate que no hemos emitido factura, pero yo aquí le pongo eh, 12 mil pesos, ¿no? Para sumarlos. En su caso, eh, recordarles que el hecho de que tú los pongas ahí no te exime de que hayas tenido que emitir tus comprobantes fiscales. Si no lo hiciste, te vas a meter en problemas, puede ser multado, pero imaginemos que aquí pues algunos ingresos que no declaramos en ese momento, ¿no? Los podemos poner en mi estado de cuenta, esto tiene que quedar este, bien revisado, los 569 en teoría sería lo único que debería estar en mi estado de cuenta, y si hubiese más ingresos, pues aquí tendría yo que mencionar o tendría que eh, sustentarle a la autoridad, ¿de dónde provienen? Y siempre la pregunta del millón el empresario, contador, ¿y cuándo, cuándo me va a preguntar Hacienda?, pues puede que no pase nunca en tu vida o puede que pase mañana. Realmente es un volado. Realmente como ellos, eh, a través de su plataforma, su algoritmo, algunos tienen teorías medias fumadas, ¿no? De que no, el SAT este, revisa de esta forma y cuando tú le das clic... O sea, a ver, espérame. Ni tú ni yo sabemos eh, cómo se hacen las compulsas, cómo de repente al SAT le sales, ¿no? Hemos visto o no sé si les ha tocado, eh, gente que tal vez eh, no haya presentado declaraciones que tenía 23, 25 millones al, en, en un mes, ¿no? Y no le pasó absolutamente nada. Conocemos gente que compró facturas y no le pasó absolutamente nada. Y conocemos gente que de repente le llegó un depósito de 2 mil pesos que no pudo solventarle al servicio de administración tributaria y ya tiene una línea de, de, de captura ahí que dice, paga, ¿no? Ya te determinamos tus impuestos con base en el 152 de la ley de impuestos sobre la renta y este y pase, pase, pase a pagar su, sus impuestos, ¿no? Los maestros, por ejemplo, en el año de, bueno, en la salida casi de Enrique Peña Nieto 2014-15, si mal no recuerdo, no no, apenas iba entrando, bueno, ya me confundí con los años, pero en el 2014 les llegaron mucho a los profesores, ya que les habían determinado inclusive impuestos, y te daba risa porque a veces eran depósitos eh, que les habían ubicado de 5 mil pesos que un compadre se los prestó, que la mamá, que tal vez alguien se los depositó, y ya por eso tenían problemas. Y yo me he topado con gente que ha metido de billete, inimaginablemente, y no le han caído, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hagan? La verdad, ignoro, ¿no? Pero, sin embargo, todos estamos en riesgo, así es que no le juguemos pues, al vivo, ¿no? Entonces, como pueden ver, eh, te va a dar en automático, tú le puedes cargar en caso de que tú lo, lo quisieras. Ya vimos mi hoja de trabajo, ¿no? Una hoja simple, muy, muy sencilla. Ahora, en la determinación, bueno, pues, como pueden ver, en el caso de, de mi estimado... Eh, para términos de impuestos sobre la renta, Martín, pues en automático te estará marcando cuánto estás pagando, ¿no? Si tienes impuesto retenido, por ejemplo, te dice, ah, mira, de esto tu CFDI no presenta impuesto retenido, pero inclusive, no sé si me permita ponerlo manualmente, sí, si sí me permite ponerlo manualmente, inclusive si tú fueras mañoso o quisieras decirle al cliente que siempre declaras en cero, tú lo pondrías, ¿no? Solo que cuidado, porque el CFDI no lo presenta, no está mencionando un impuesto, en este caso, el impuesto sobre la renta retenido. Entonces, ahí podrías tener un grave problema y podrías ponerte en graves problemas con la autoridad. Por eso yo te diría, pues, sé coherente con la información que estás presentando. Y en el caso del pago, bueno, pues ya te va a dar... Eh, prácticamente el cálculo y el impuesto a pagar el mismo software del SAT, ¿no? No hay mucho que hacerles un régimen, vuelvo a mencionar, un tanto sencillo, ¿no? Eh, un tanto para algunas personas físicas muy bondadoso, para otras no tanto, Subsidio para el empleo, ¿te lo puedes acreditar? Sí. ¿Qué es el subsidio al empleo? Bueno, pues aquella persona que eh, trabaja para mí y que en su timbrado de nómina no le alcanza para que yo le, le, le haga la retención, está bajo prácticamente o está en los topes de salario mínimo y por consecuencia en la tabla de impuestos sobre la renta no se le determina impuesto sobre la renta, sino todo lo contrario, un subsidio, es decir, una ayuda que el patrón mismo le va a pagar a este trabajador. Por consecuencia, yo me lo puedo hacer una, eh, un acreditamiento para impuestos sobre la renta. En su caso, para impuestos sobre la renta propio o para impuestos sobre la renta del pago de retenciones de salarios. Hay esas dos opciones. Inclusive para personas morales pues es muy común que lo pongamos. Eh, no tengo empleados, entonces le voy a dar aquí. ¿Tiene compensaciones por aplicar? No, no tengo compensaciones por aplicar. Y en automático, pues, te estaría dando, se le voy a quitar el cero porque si es cierto, en el momento que se lo pongas, te, te aparece que, que no determina esa cantidad. Entonces, como pueden ver, bueno, pues, ya te va a dar la cantidad que vas a pagar de manera automática. Ahora, le voy a dar guardar, darle guardar siempre al sistema para que obviamente tenga los datos. Ahorita veo ya tres preguntas, denme un segundo y ahorita las vamos comentando. Al momento de darle, eh, pues, en la administración de la declaración, como nada más cargamos que tiene ICR y IVA, pues son las dos que me muestra. Aquí ya me muestra esos 126 a pagar. Y bueno, en el momento, en automático, como pueden ver, ya en IVA me está dando lo que el CFDI le, le mencionó. Inclusive aquí me debería de cargarlo de forma automática, como pueden ver, ya me está dando los 91 pesos. Esta precarga cada vez ha sido mejorada con este CFDI 3.3 y la nueva versión del 4.0, pues va a estar espléndida porque aquí tus complementos de pago, pues es lo que van a hacer de manera automática. Ya decirle a la autoridad, ah, ya precárgaselo, ya te van a aparecer. ¿Oh? En el caso de IVA no cobrado por devoluciones y descuentos o bonificaciones de ventas, aquí podrías meter o aquí, aquí te estaría reflejando. Todas aquellas notas de crédito que tuviste, ya sea por un descuento, por una bonificación o, en su caso, por una devolución. Ahora, para términos del artículo 29, si mal no recuerdo, en su fracción cuarta, ya se determina... Sí. Ok, denme un segundo, por favor. Discúlpenme. Entonces, ya para términos de la nota de crédito, eh, en estas devoluciones, descuentos o bonificaciones, solo ten cuidado porque nos dice el artículo 29, si mal no recuerdo, en su fracción cuarta o quinta, nos hace mención que todo ello ya eh, se tiene que materializar, le tienes que informar si así lo quiere la autoridad y si así te lo pide... ¿Por qué y cómo se llevó a cabo la devolución? ¿Por qué y cómo llevaste a cabo una bonificación? ¿Por qué y cómo le diste eh, un descuento a una persona? ¿A través de cómo? Pues tus políticas de crédito, a través de fotografías en el caso de devolución, de tu entrada al almacén, de todos aquellos elementos probatorios que puedas eh, tú utilizar para decirle, a, en este caso, a la a la autoridad que en verdad llevaste a cabo lo que dices es que fue una devolución, un descuento, una bonificación. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a emitir estas notas de crédito hoy en día en 2022. Está prohibidísimo y siempre estuvo prohibido, más bien no prohibido, no es correcto, y ahora sí es prohibido, el emitir notas de crédito intentando cancelar comprobantes fiscales. No sé a quién se le ocurrió, yo entiendo que las empresas grandes pues está el área de facturación y está el jefe de facturación y nadie puede cancelar si el jefe de facturación no se entera. Entonces, muchos de ellos, por el miedo, pues decían, aviéntate unas notas de crédito y le damos al saldo del cliente y ya cuando nos pida crédito y cobranza, pues obviamente ese, ese cliente tiene, debe menos, ¿no? debe lo real. Eran técnicas que se utilizaban, faltas de control interno, otras de las cuestiones que se tenían... Robos que se podían hacer, inclusive a mí me tocó en alguna empresa que se robaron eh, una si era una vasca, una rebanadora, más o menos de medio millón, ¿no? Este, entre el policía, el del almacén y bueno, una serie de gente que ya estaba en contubernio. Y cómo lo sacaba el área contable, a través de una nota de crédito y a través de ello, pues lo mataba en almacén y el de contabilidad hacía los asientos. Era toda una estructura eh, de robo dentro de una de, de las empresas. Y también así se han multiplicado en muchos otros lugares. Entonces, las notas de crédito pueden ser peligrosas para el fisco, pero también para términos de control interno. El hecho de que a mí eh, haya demasiadas notas de crédito en el, eh, dentro de la empresa me, me, me da mucha curiosidad el por qué se están creando. Una de ellas, y la verdad yo no lo he resuelto, por ejemplo, Grupo Siemens, de, de Alemania, eh, me emite demasiadas aquí en, en, en la zona. Tengo un cliente que le compra mucho y nos emite notas de crédito, pero enormes. O sea, estamos hablando de que le compramos, no sé, 40 millones y él nos emite más o menos como 25 millones en notas de crédito. Esto me suena un tanto raro, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Una de, tal vez de mis teorías es que eleven los precios de venta que están llegando a sus ventas. Y con base en ello, pues, eh, soporten la información financiera que dan en la bolsa, eh, en este caso de Nueva York, porque obviamente cotizan ahí. Lo cual también me sería extraño porque hay una ley que se llama la ley de so barnes la cual prohíbe ese tipo de manejos, ¿no? Desde el error de Enron y otro tipo de cosas. Pero bueno, eh, las notas de crédito hoy por hoy están muy, muy, eh, pues, eh, vigiladas. Tengan cuidado con hacerlo. Ahora bien. En el caso seguramente, mi estimado Martín, que dices que no hay gastos para términos de impuestos sobre la renta, pues no te preocupes porque pues no te afectan para términos de impuestos sobre la renta. En donde vas a tener el trancazo en esto, pues es en impuesto al valor agregado, ¿no? Aquí como pueden ver en, el, en detalles, igual te va a decir, a ver, no hay IVA retenido, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde viene? Pues obviamente en tu comprobante fiscal, pero aquí en IVA acreditable del periodo, cuando ustedes le dan capturar, que obviamente te dice aquí captúramelo, fíjense lo que menciona: IVA pagado en gastos y adquisiciones, ya te aparece en automático y te aparecen que son 26 facturas con un total de 43,474 pesos. Y por aquí, bueno, pues ya te aparece el IVA eh, que estás pagando, que esto me parece exorbitante ahorita que estoy viendo este cliente. Tengo que hablar con alguien porque sí, mí, sí. eh, tiene demasiado IVA, tiene demasiado IVA. Eh, eh, por, aquí sí si hay una discrepancia, pueden, eh, pueden revisar. Tiene 43,474 pesos que gastó y tiene 525 que emitió de comprobantes fiscales. En automático, esto ya me parece muy raro, y, y, y qué bueno que lo estoy viendo, no lo había yo checado, tener que revisar a este cliente a profundidad porque hay algo raro, ¿no? Pero como pueden ver, bueno, pues ya te está mandando el IVA. Sin embargo, aquí mi estimado Martín, si yo quisiera sumarle un IVA que tal vez no tiene precargado, bueno, aquí nos dice IVA acreditable por actividades grabadas y tasa 0%. Recordemos que las grabadas, 16, y la tasa del 0% tienen el mismo tratamiento, por eso las enfoca ahí. Dice IVA acreditable por actividades mixtas, es decir... Que tengas actividades exentas, ¿no? Pero también grabadas. Y bueno, pues el IVA no acreditable, si aquí pusiera yo, por ejemplo, un IVA a lo mejor de 120 mil pesos, ¿no? En el momento me dice IVA acreditable del periodo 120 mil pesos. Le voy a dar cero y le voy a dar cerrar. En automático me estaría jalando ese impuesto de IVA acreditable. ¿Por qué? Bueno, pues yo le estoy manifestando a esto, obviamente eh, el servicio de administración tributaria podría solicitarme, compruebe esto, estos 120 mil pesos, ¿no?